Eso, cambiamos de brazo, muy bien, a un lado, muy bien, ahora a un lado, al otro, listo, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Nos vamos todos a la casita a tomar una ducha? ¿O pretende que trabajemos así, todos sudados? Lucila tiene toda la razón ¿Podemos hacer unas duchas? Uy, tía, tantico que... Ahí me van a perdonar todos ustedes, pero eso no se va a poder Y yo estoy revisando las finanzas y... Y no da para hacer ningún tipo de obra Bueno, entonces propongo que las pausas activas las vamos a hacer al final del día Sí, ya cuando todos nos vamos para la casa ¿Está bien? Sí, doctora, competición. Sí, me parece muy bien porque todo lo que sea en beneficio, en bienestar de la cooperativa de los trabajadores, bienvenidos. sea. Don Pacho, muchas gracias. No, sí, doctora. Bueno, todos a trabajar. Vamos todos a trabajar. Vamos. Muchas gracias. Sí, señor. A vender seguros. Es evidente que ya lo único que quería era mostrarnos como baile de bien, ¿no?